Para cargar la firma electrónica o certificado digital en Libre LibreDTE, desde esta pantalla seleccionamos e ingresamos a la empresa en este caso SASCO y nos llevará al módulo de facturación En la parte inferior derecha se encuentra el cuadro de firma electrónica Hacemos clic en el engranaje y nos enviará a la página del mantenedor de firma electrónica. Utilizamos la opción Agregar y cargamos el certificado digital. Este debe ser con extensión P12 o PFX. También podemos descargar el certificado digital almacenado en libre DT.